Hola, chiquito. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos vacunándolas y desparasitándolas para el invierno y arreglándoles también un poco las pezuñas, porque la última que se hicimos fue cuando las esquilamos, que sería junio, más o menos, y ya les han crecido un poquito. Y es como nuestros zapatos, si le crece, pues están súper incómodas, pueden estar cojas e incluso y pueden tener problemas. Así que estamos haciendo una revisión a todo el grupo grande. Pues de invierno una por una. Les miramos también en ovejas se puede mirar aquí. El color de la conjuntiva. Que sea rosita, que tenga un buen color, que no haya ningún bultito, que estén bien. Él es Pablo, es el compañero de Galicia, no sé si os acordáis. Y bueno, en principio parece que Pablito está muy bien. A ver cómo te portas. Hola. Thank you. A la polla está. Soy alucinado, palito. Bueno, me da un poco. <ríe> y aquí te están saludando. Tu amigo Diego te saluda. Ay, ellos ya han terminado. Sí, están <ríe> desayunando. que vamos a hacer? Voy a cambiar a Robert. A Robert se le dan súper bien las pezuñas Y vamos haciendo una a él, otra a yo. <risa> y que la... ¿Aquí tiene la Por... Sí. Vale, vale, vale. Vale. vale.